Bienvenidas desde Expo Grow a nuestro semanal Marihuana Now. El programa para la gente que le gusta la hierba. Que todavía no haya podido acudir nunca a Expogrow... ...¿cómo les explicarías, qué es Expogrow?... Pues ya están tardando... ...Expogrow es una feria eh, de profesionales... ...donde tiene cabida también mucha diversión... ...pero fundamentalmente estamos centrados... ...en lo que es el cannabis, todo el sector del cannabis... ...el cáñamo medicinal, el cáñamo industrial... ...y bueno, eh, si eres cultivador... ...está claro que te interesa venir... ...si eres fumador también puede que te interese... ...pero para los curiosos eh, también... Una buena oportunidad de conocer y de ver, de quitarse quizá algunos tabús. ¿Qué tal? ¿Tío? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estamos. ¿Qué tal, ¿Qué, qué, qué tal estás, Pogro? ¿Qué está pareciéndote? Aprovechando un montón, como cada año. Buen tiempo, buena gente. Es que ya, siempre disfrutando. ¿Y qué novedades nos habéis traído este año? Este año hemos traído esa tienda que es el Up de Sensi Seeds. Porque pensemos que podemos traer que no hemos traído hasta Irún. Y pues, un poco la cultura del cannabis aquí, pues nosotros traemos cultura también del museo. Aquí hemos creado un espacio la gente se puede sentar, fumarse un poquito, relajarse. Tenemos aquí una presentación del mundo de la cocina con cáñamo um, pues de las semillas. Trae más los productos que tenemos en el stand, como la semilla, la, el aceite de cáñamo, proteína de cáñamo. Pero también información sobre el CBD. Tenemos más información sobre el mundo de, de la música. Mola, mola, mola, mola. Claro. El cannabis y la música es una relación que todo el mundo conoce, pienso. Yo descubrí mucho de la marihuana a través del hip hop, a través del jazz. Y aquí tenemos pues un poco de las artistas que pensemos ser muy relevantes y tenemos también el código de, de Spotify si tienes Spotify lo puedes escanear y lo escuchas directamente. Que guapo, es increíble. Bien, este ah, y más con este tema pues hemos arreglado hoy nuestro primer artista por el festival que estamos sponsor este año y tenemos el um, artista de hip hop francés Demi Portion. Exacto. muy conocido en este mundo y para mí uno de los mejores artistas actuales uh, muy original, trabaja con muchos de los más grandes de Francia en tema de hip-hop como si te gustan buenos beats pero el hip-hop, sabes, Puro, ¿no? uh, lyrical hip-hop, old school hip-hop os encantará de mí y uh, está tocando esta noche a la una y media pues a ver si lo conocemos pues al final de la noche lo conocerás perfecto tío, perfecto, ya tenemos muchas ganas y nada nos vemos ahora por aquí. Claro, pásate cuando quieras. Encantado, tío. Siempre decimos que nuestra feria tiene como tres patas importantes. Una que es la, la más potente, que es lo que es la propia feria, la zona de expositores, lo que es el negocio, eh, para todos los profesionales. Otra pata que es la parte de la música y las actividades lúdicas que hacemos. Y la otra es el foro internacional, que ahora se llama cannabis Boss Forum, que es la otra pata importante de, de Spogrow. Hemos preparado un recurso al Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos contra la Ley de Seguridad Vial es tan compleja la regulación en todo el mundo de, en materia de cannabis que nos empujan al autocultivo y al cultivo colectivo. El horizonte deseable es una reglamentación sensata ¿eh? y sabiendo que se puede hacer, que lo ha hecho Uruguay, que lo ha hecho Canadá. Yo creo que los avances, que sí los hay, están siendo muy lentos. Pues en estos 5.000 metros de pabellones nos estamos encontrando de todo. Cualquier novedad que puedas encontrar en el sector la encuentras aquí en Expo Grow. Eh, productos para el cultivo, bancos de semillas, fertilizantes, distribuidores de productos, nuestros colegas de Delicious Seeds. ¿Qué tal está Expo Grow 2018? ¿Cómo lo estáis viendo? Muy bien, como todos los años. Eh... Viene mucho francés, viene mucho profesional, una feria que todos los años eh, hace mejor cartel de, de música, este año ha sido impresionante, ¿no? el cartel que ha traído de música, y bien, contentos en general. ¿no? ¿Y este año ¿qué, qué novedades habéis traído, qué vais a presentar? Este año estamos presentando aquí en septiembre nuestra nueva variedad Early Version, que es, un, eh, es una, nuestra variedad en versión feminizada Critical Sense Star y la hemos hecho en versión Early. Ya que nuestros clientes sudamericanos y del norte de Europa nos demandan mucho este tipo de, de variedades. ¿Y una gorrita como esas? ¿Dónde puedo conseguirlas? Una gorrita como esta son ediciones limitadas que están hechas de cáñamo y solo hay 150, no hay más. Es, eh, la verdad es que es una gorra bastante bonita. Nada chavales, esto va cogiendo color, los conciertos empiezan en 0,0 y nada, esperamos que os haya gustado nuestro reportaje de Spogrow y recordad que ya está publicado el Marihuana News 75 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nosotros nos despedimos ya, hasta la próxima chavales.